¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que le estén pasando Muy, pero muy bien Usted era manuel pero qué elegancia la de Francia Uy, perdón, se me Desconectó el El monitor No me escucho Ahora sí Usted era manuel <ríe> Pero qué elegancia la de Francia ¿Por qué anda usted tan Tan vestido? Bueno, por una eh, Sola razón Esa razón es eh, si los de Omega Pro le creen a cualquier persona que se ponga un saco y una corbata a cualquier persona que vean eh, bien vestida pues vamos a hacer lo mismo para ver si de esa manera ahora sí logran escuchar lo que les tenemos que decir porque de verdad pareciera que cualquier charlatán que se ponga un saco y una corbata en redes sociales puede estafar a cualquiera que se le, se le atraviese en medio entonces chicos, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, básicamente eh, un recuento, vamos a hacer un recuento de eh, todas las que ha dicho el señor Juan Carlos Reynoso y vamos a eh, hablar un poco sobre mi eh, opinión personal sobre todo esto de Omega Pro. Vamos a hacer un recuento de daños, por así decirlo. Entonces, chicos, hay mucha gente que me ha estado escribiendo. Emanuel, ¿qué opina usted? ¿Qué cree usted que sea conveniente? ¿Mandarles el formulario que me están pidiendo con toda mi información personal a esta gente? ¿O no mandárselos y ya dar esa plata por perdida? Bueno, mi opinión personal, lo que yo digo de todo esto... Eh, es que lo mismo que le he dicho a todos ustedes, esa plata no se la van a dar. Esa plata ustedes ya no la van a ver. Pero Manuel, ¿usted qué sabe? ¿Cómo va a saber usted? Bueno, yo anuncié la caída de Omega Pro para fechas de diciembre. Desde enero de el 2022. Cuando todo el mundo estaba eh, recibiendo su platita. Cuando todo el mundo estaba feliz y contento. Yo fui uno de esas personas que dijo para diciembre se cae. Y ustedes ya lo han visto en todos mis videos. Pueden ir y revisar mis videos donde eh, de hecho puse el clip donde yo lo dije. Entonces, ¿qué va a saber usted, Manuel? Es que esto se ha visto mil veces. Esto se ha visto mil veces. Esa plata lo que están haciendo es dar, dándole largas a usted. Para que a usted se lo olvide. Para que usted no denuncie. Para que usted poco a poco ellos ir saliendo ¿Sabe quién es Dilawar Sims? Sí, okay. es un ingeniero Ok, él es el, eh, uno de los CEOs de, eh, de Omega Pro el, el, él, es de los, él es uno de los dueños Correcto, apareció en la revista Forbes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 Don Juan Carlos Reynoso, cada vez que sale a hablar, lo único que dice son puras patrañas, lo único que dice son cosas eh, sin sentido, como que si todo Por estuviera ejemplo, bien. que tienen las compañías que, que manejan inversiones, ¿no? que para poder operar necesitan tener una presencia física, necesitan tener licencias y todo eso en cada país. ¿no? Gracias a la tecnología, gracias... a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 Es muy importante que todos puedan entender el modelo de... Ahora, ¿cuáles son las, eh, eh, los inconvenientes? Que si usted ya ha tenido bastantes inconvenientes en Omega Pro, si usted da su información, hay muchas cosas que pueden seguir pasándole. Y no cosas buenas, cosas malas. ¿Cuáles son esas cosas, Emanuel? Bueno, eh, número uno, su información personal Usted le está dando a esta gente, a estos delincuentes Su foto de pasaporte, su foto de, de identidad Por ambos lados, se le está dando con usted eh, Sosteniendo esa imagen Le está dando su, de dónde provienen sus ingresos Les está dando absolutamente todo Les está dando todo en bandeja de plata Vea, ya muchos de ustedes le robaron dinero, les robaron sus ilusiones, les robaron su Navidad, porque mucha gente ahora para el 24, 25, fechas de los holidays, mucha gente no pudo hacer absolutamente nada porque su dinero se lo robó Mega Pro. Les robaron su conciencia, los, los adoctrinaron y ahora les están robando su información. ¿Qué más le quedan que robar? Pues yo creo que ya, ya todo lo que les había que robárselo ya se lo robaron. Bueno, aquí está mi socia Cecibel abriendo su nuevo iPhone. Se lo ganó por llegar un nuevo rango, como prometimos, señores. Todas las personas que califican los rangos tienen su premio. De parte mía, gracias a Omega Pro. Gracias, Jack. Estoy feliz de recibir mi premio. Está muy bonito el iPhone 12. Y también invito a toda la familia Omega Pro a seguirse uniendo al equipo, a seguir trabajando y, como todos, a seguir cumpliendo sueños. Entonces, usted le está dando toda esta información en bandeja de plata a esta gente. ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, número uno, lavado de dinero. Número dos, vender esa información a otras empresas. Esa base de datos que están recolectando es para la nueva empresa que van a sacar con el nuevo nombre. Que probablemente usted va a decir, ah, pero es que donde esté Juan Carlos Reynoso yo no voy a estar ya. Pero es que Juan Carlos Reynoso ya no va a estar dando la cara después de la quemada que se ha dado. Juan Carlos Reynoso lo que va a hacer es utilizar a otras personas marionetas. Se ha dado casos de esquemas Ponzi donde utilizan a inclusive actores que digan que son los CEOs. Han utilizado a prestanombres. Entonces Juan Carlos Reynoso va a seguir viviendo de eso. Toda esa información va a ser para, bueno ya ellos tienen una base de datos creados. Cuando se creen un nuevo nombre empiezan a llamar. Otra opción sería que vendan esa información en la Deep Web. Esta información es muy valiosa. Imagínense toda la cantidad de dinero que pueden sacar de ahí vendiendo toda esa información. ¿Para qué van a utilizar esa información? Bueno, lo pueden utilizar para encubrir delitos, para lavado de dinero. Lo pueden utilizar para inclusive pedir préstamos en Colombia. Pedir préstamos en el país de donde ustedes.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 y usted dice, pero ¿de dónde? Si yo nunca saqué eh, un préstamo en ningún banco. Bueno, ahí está. ¿Qué pasa si ustedes lo involucran con su información personal y suplantan su identidad para cometer actos delictivos de cualquier otro índole? Pueden llegar a buscarlo. Usted va a tener que presentarse ante las autoridades. Hay un, un, un mar de posibilidades que pueden hacer. Todas estas informaciones sirven para crear páginas en redes sociales, para crear bots eh, con su nombre, con su foto de perfil. Esos bots los venden a gente que compra likes, compra eh, vistas. Eh, por ejemplo, la página de Pulse. Yo no sé si ustedes vieron que supone que Pulse era una página que llevaba funcionando durante muchísimo, muchísimo tiempo, pero que tenía 4 o 5 likes y de un pronto a otro... Esos likes de un día para otro subieron exponencialmente cuando lleva prácticamente una semana con 4 o 5 likes que ni siquiera la gente Omega Pro les daba likes y de un pronto a otro subieron como la espuma. Esos son bots, esos son eh, cuentas creadas con información de otras personas. ¿Cómo se da cuenta usted? Bueno, pues porque usted pone su correo electrónico en una página, va a crearse una página nueva, no usted dice, este usuario ya, ya existe, usted dice, o este correo electrónico ya fue utilizado. O sea, hay un, sin, hay un mar, hay, un, hay un, un, un montón de posibilidades en las que podrían utilizar esta información. Y bueno, ¿qué más queda por decir? Yo no sé si usted se acuerda haciendo un recuento, volviendo atrás en la información, cuando salió lo del token de, de, de Pulse, que pusieron una promoción que una barrita. De que esa barrita, cuando llegara a su máximo, ya la promoción acababa, curiosamente. Llegó al final y la volvieron a empezar. Eh, la portada falsa de Forbes. Eh, o sea, hay en todo, en absolutamente todo, les han mentido a ustedes. Y todos esos videos yo ya los hice desde hace meses atrás hablando de eso. Si usted quiere ver toda esa información, lo más detallada, váyase para atrás en mis videos. Empieza a verlos para que usted vea que todo lo que yo hablé. En la actualidad ya se cumplió. Todo lo que yo hablé en la actualidad resultó que era cierto. Entonces, muchachos, yo creo que para muchos de ustedes esto va a servir como una lección de vida. Una lección que a muchos les costó más dinero. A muchos les costó más dinero que a otros. Muchos otros perdieron familiares, perdieron amistades por entrar en Omega Pro. Muchos otros perdieron su matrimonio. Casos que he visto eh, que me mandaron vía WhatsApp. Entonces, si usted vuelve a toparse con un esquema Ponzi, yo esperaría que usted eh, sepa reconocerlos. Ya con todo lo que ha visto en este canal. Yo esperaría que usted no siga en este tipo de, de esquemas. A mí me llama mucho la atención que inclusive en grupos de WhatsApp donde son de líderes de gente que que que trabaja en Omega Pro, que que mete gente, ya están voy a parar un poquito la música para que ustedes vean esta información. Muchos líderes que están, o sea, que estaban realmente convencidos de que Omega Pro era la opción correcta de que Omega Prom era el mejor vehículo financiero. Vean lo que ponen. en un grupo de alrededor de 600 personas. El líder de este grupo pone lo siguiente. Según los datos recopilados, he llegado a la conclusión de que este broker no ha existido ni existe. Es muy posible que esta página o plataforma que se hace llamar broker entre comillas no les responda a muchas personas ni por dinero ni por información, ya que no se sabe quién está detrás de Broker Group. Para mí es muy triste tener que publicar esto, pero es la realidad. Esperemos, esperemos que toda esta situación se resuelva de la mejor manera. Pero... Estemos preparados psicológicamente porque cualquier cosa puede pasar. Gente, abrieron los ojos. Otros no. Los que abrieron los ojos lo abrieron demasiado tarde. Pero por lo menos perdieron su platica. Pero muchos ya no van a volver a caer en esto. Gente, eso es todo lo que tenía que hablar en este pequeño video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.